Un servicio un producto o servicio al cual vamos a ofrecerles al mercado a menos que muchos no lo crean ustedes mismos el mercado, son el mercado nosotros solamente somos el producto en el cual buscamos a que valdría una necesidad ya sea personal, algún día matrimonial eh, empresarial o industrial no pueden la vuelta a ver la Diciendo, hey, que sí, eh, dijo, pues yo de 11, como ustedes ya sabrán estamos puestos a graduarnos en noviembre, de usted eh, Queremos Estad. graduarnos, obviamente, y salir adelante La cuestión dirá, ¿qué hace esa camisa aquí? Esa camisa en sí es como una especie de patrocinio y publicidad dirá? la publicidad, La publicidad en sí es como una especie de, de información que se da al público para que conocemos el público I'm right. going